Recuerda suscribirte a nuestro canal dando clic en el botón rojo que aparece en la parte de abajo del video y dale me gusta en nuestra fanpage de Facebook. El kit que vamos a trabajar hoy contiene un broche de Ipanema y unas preciosas piedras verdes. Soy Ariana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Bueno, para la pulsera necesitamos varias cosas en particular. Primero, conozcan este broche, se llama broche Ipanema, que es sistema imán. O sea, es muy fácil de colocar, eso es muy chévere. Adicional a que es sistema imán, ese es el adorno de la pulsera, como ustedes ven, que la tengo exhibida. Necesitamos, cada tirita lleva 20 piedras, por consiguiente son 80, que aquí están. Necesitamos hilo chino, es el más parecido, para que cuando, para si ustedes ven, no se nota, esto le da calidad a la pulsera, buenos acabados. Los separadores y estas bolitas que son las que van dentro del imán para sostener la pulsera, adicional tenemos este pegante que es el código 27 536 que no es instantáneo, se demora más o menos una a dos horitas en pegar pero tiene un pegado eficaz, se utiliza para estas pulseras para rellenar y el resultado va a ser ideal, la pulsera no se les va a dañar, es super fuerte y es transparente, hace que todo el acabado se vea muy bonito. Código 27536. Con, consta de dos tubitos y una pala. Y se revuelven dos cantidades, do, se revuelven los dos tubos de la misma cantidad. Se revuelve inmediatamente e inmediatamente se pega porque él se va se, se, se, se, perdón, se coloca porque él se va secando. Entonces, con estos pues, materiales vamos a trabajar hoy. Lo primero que vamos a hacer es que tomamos el hilo que viene y lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar en cuatro mitades porque son cuatro tiras. Entonces, hacemos lo siguiente. Cortamos aquí. Y luego, juntamos. Y ya tengo los las cuatro pedazos de hilo. Listo. Bueno, luego, con la candela, para poder ensartar más rápido y más fácil, vamos a adelgazar las puntas de esta manera y giramos. Y ahí ya empezamos a colocar. Le di un pequeño le di un pequeño toque de brillo para que no quede triste al, al momento de ustedes girar la mano que son estos separadores que son muy sutiles porque ¿Por qué son sutiles porque el broche es grande y las piedras son grandes pero ella necesitaba algo de color en el momento, algo de brillo al momento de ustedes girar la mano voy a meter dos bolitas que ellas son invisibles por eso utilizo estas bolitas de este tamaño para que quepan en la ranura del, de la, del broche. Y voy a hacer un nudo. Así. Corro. Pues si ustedes quieren, hacer un recorte aquí. Y para que el nudito nunca se les vaya a zafar, igual eso es su seguridad porque el pegante no va a dejar que eso pase sino pues para que lo vayan viendo bonito el trabajo adelgazo hacia el otro lado y empiezo a colocar voy a colocar primero dos una y dos este trabajo es para las cuatro sartas Entonces, ahora voy a colocar una canastica con la coquita hacia el otro lado de esta manera. O sea, este es el derecho, entonces por aquí. Así. Y voy a colocar un fósil. Y ahora coloco la canastica hacia el otro lado. Así. Con lo cóncavo hacia arriba. Y me queda protegida, así de esta manera, la tercer piedra. Luego voy a colocar tres. Aquí coloqué dos, acá voy a colocar tres. Así, tres. Y hago lo mismo: coloco una canastica, un fósil. Y la otra canastica. Canasta o separador, como ustedes le quieran llamar. Bueno, así me va quedando. Después de colocar tres, voy a colocar seis. Bueno, aquí ya ensarté las seis, pero quiero mostrarles algo para que lo vean más claro así. Como les dije primero colocamos dos y colocamos esta separación, luego colocamos tres que son estas, la canastica y volvemos y colocamos un fósil cubierto, luego colocamos seis que son estas que ven aquí, tres, seis y acá, que fue lo que no vieron, acá volvemos y hacemos lo mismo de allá, colocamos una pelotica cubierta, así en sí. luego colocamos tres fósiles, luego me devuelvo, luego a 3 coloco 3 y luego 2 Este patrón es se repite cuatro veces, me faltan tres más. Cuando yo voy aquí, ¿qué hago? Entonces hago el mismo procedimiento, voy a colocar dos bolitas. Voy a hacer también allí un nudito. Ustedes se ayudan con la pinza de anudar. ¿Por qué necesitamos la pinza de anudar? Para que el nudo quede cerca a la bola y aquí no vaya a quedar la pulsera así. Entonces, esta es la función de la pinza de anudar, dejar las piedras fijas. Entonces, ¿cómo se hace? Hacemos un nudito y... Cogemos el hilo y lo acercamos, que quede así. Acercamos el nudito y hacemos así. Ustedes también lo pueden hacer al cálculo, solo que con la pinza es más fácil. Cuando ya hago el otro nudito, entonces corto y sello. Recuerden que sellar es con la candelita, de esta manera, y sello el nudo. Como les repetía como les dije ahora este es un patrón o sea vamos a hacer cuatro igualitas bueno aquí ya tenemos listo nuestro patrón quedaron cuatro sartas exactamente igual con sus eh, bolitas o balines como le quieran llamar bueno, ahora vamos a proceder a pegarla entonces el procedimiento para este pegante es el siguiente destapamos y vamos a colocar la misma cantidad. Por ejemplo, ahí. Y cerramos esto. No le venta el aire porque se seca. Lo mismo acá. Hacemos la misma cantidad. Así. Y luego vamos a revolver de esta manera que quede uniforme. Bueno, la palita que trae el... Ahora estaba revolviendo con un tubito también que me sirve, pero quiero mostrarles la palita. Ella tiene un sistema de agarro, unas uñitas, y me ayuda a revolver bien, bien el pegamento. Entonces voy a tomar y voy a empezar a... Sin ir a tocar, por favor, el herraje por fuera. Vamos a hacer esto que estoy haciendo yo. Vamos a rellenar. No mucho para que no se vaya... a rebosar y se nos vaya a manchar la pulsera. Yo creo que para que ustedes tengan una idea son cuatro goticas y las esparcimos. cuatro o tres que no vaya a quedar muy lleno allá adentro y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer presión así y la corremos vamos a colocar la segunda la tercera y la cuarta Luego, lo que vamos a hacer es, vamos a organizarla, ¿de qué manera? La cuadramos de tal manera que quede bien en filita, con una pequeña luz. Que quede bien repartido en el espacio, mejor dicho. Y la dejamos secar. Luego hacemos esto mismo en el otro lado. Bueno. Como el secado es demorado. Ustedes también pueden colocar acá. La otra parte. Y lo dejan, la dejan quieta y a la vuelta de una o dos horas la pulsera ya está seca yo quiero que vean aquí cómo queda ya el pegante bajo ningún punto se va a mover y así queda la pulsera Bueno, y así hemos terminado por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta pulsera. Recuerden visitar nuestra página www.variedadescarol.net, despachos dentro y fuera del país. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Estados Unidos. Chao, chao.